Nos encontramos en la orilla del río Magdalena, en este hermoso paraíso natural del corregimiento de la sierra, eh, invitando para que el próximo 15 y 16 de octubre disfrutemos de la gran fiesta de San Isidro Labrador. Una invitación que hace el señor cura párroco de nuestra parroquia Santa María Reina a disfrutar de este hermoso puente de octubre. También invitarlos para que disfrutemos de este hermoso yate, un yate que engalana el río Magdalena y también el río Samaná Norte Bajo para que disfrutemos de las hermosas cascadas naturales el Soná, la Gaticos, Piedra Parada, eh, Nusito hermosos paisajes naturales que enriquecen y engalanan en Puerto Nare el municipio hermoso de Antioquia los invitamos, los seguimos invitando a Colombia, al mundo entero para que disfrutemos de estas dos hermosas naves que están a disposición de la comunidad nareña en alquiler para que disfruten en familia, salgamos y aprovechemos todo este espacio natural que nos enriquece a los colombianos y a los nareños. Muchas gracias, Antioquia, Paraíso Natural. Yeah. Al servicio de todos los turistas que deseen conocer nuestro municipio de Puerto Nare tenemos a su disposición este hermoso yate que cuenta con una capacidad de 7 pasajeros, el que está al lado tiene una capacidad de 12 pasajeros y tenemos también las chalupas que tienen una capacidad aproximadamente de 20 pasajeros. Al servicio de todos ustedes pueden conocer el cañón del río Nare. Como piloto náutico... ...de la empresa Servicios Especiales Gvesas estamos para servirles, para transportarlos por el Magdalena Medio, el Samaná, Río Nare, siempre a la orden. No. Al servicio de ustedes estará disponible toda la gastronomía de nuestra región y los atractivos turísticos que nos ofrece el municipio de Puerto Nara, que es el mejor vividero del mundo. También nuestra empresa Servicios Especiales G.V., ...ofrece alianza con todas aquellas empresas turísticas... ...que se deseen vincular con nuestros servicios... ...que ofrece la empresa... ...bienvenidos a nuestro municipio de Puerto Nare... ...paraíso natural... ...para que disfrutemos... ...de todos los hermosos paisajes naturales... ...que tiene nuestro municipio de Puerto Nare... ...para que disfrutemos... ...en este yate... ...y visitemos las hermosas cascadas de nuestra región... ...El Soná... ...Gaticos... ...Piedra Parada... Eh, muros, y por qué no decirlo, el hermoso paisaje natural, el refugio. Son atractivos naturales que engalan el río, el río Nare, parte norte-baja, que embellece a todo este territorio antioqueño.